Los medios y las redes se llenaron de discursos discriminatorios, estigmatizantes y violentos. En la casa más famosa, Alfa, el participante más polémico, es un decálogo perfecto de agresiones y discriminación con comentarios hirientes. Su ataque sistemático contra Ariel por su gordura llegó a límites inexplicables. Bahiena inmunda. Van a saltar pedazos de gordo por todos lados cuando lo atropellan. El pingüín. <risa> Una me insulta, yo os insulto. Porque no es mi casa. Ah, si en mi casa te saco una patada de los sí. sí. El discurso de odio no se detiene y las redes funcionan como una cloaca de comentarios de migrantes. Hace poco lo sufrió la mismísima Moria Kazan con una usuaria que la mandó a taparse posteando una foto de la diva en bikini. Yo practico nudismo. Para mí, ponerme una bikini o una. Además, me pongo cosas que no me. cosas de lencería. Si puedo, voy en bolas. No cero moda. Yo soy paladín de la libertad. Entonces. Todo eso no solamente me parece que te atrasa Así que no califica ni para enojar El desgarrador mensaje de Dani Lachepi Por sus problemas de salud Hizo foco en la construcción social de los cuerpos Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo Mensajes de adolescentes que me siguen Otros, qué asco de flaca Este lomo sufre de ansiedad Y le cuesta alimentarse bien Por eso tengo ciertos inconvenientes Estamos acostumbrados, acostumbradas A entrar a las redes sociales Y ver cuerpos que parecen perfectos Mujeres que dicen, aceptate como sos Y no paran de usar filtros Otra víctima. La última en redes fue la hija de Isabel Macedo, con desagradables comentarios sobre el cuerpo de la beba de siete meses, desatando la respuesta de la actriz. Siento que tengo que ser mucho más consciente en no generar más violencia, en no dejar que esto siga creciendo, en no tomarlo como, como, como algo normal y como algo, viste, bueno, la gente está así, la gente está mal, la gente dice cualquier cosa, a mí me harta eso, o sea... No estoy de acuerdo con eso, no me quiero poner en ese lado, de la, en esa vereda. Hoy en Intrusos, debate abierto. ¿Cómo enfrentar y derrumbar el escenario de discursos de odio y discriminación? Bienvenida Sol de Feinada. Bienvenida. Qué placer Gracias. tenerte para abrir... Este debate tan interesante que está surgiendo en la televisión, ¿no? En los medios hegemónicos. Sí. Eh, sí, primero celebro que, que dentro del universo de los medios este, le den espacio también a tratar este tema para poder llegar todavía más a más personas. Sí. Eh, el discurso de hoy tiene unas características muy puntuales, específicas, que están recontraestudiadas. Una de ellas, que me parece que coincide con todo lo, lo que veníamos viendo, es que el discurso de odio tiene como, como un pilar fundamental que no puedo coexistir con lo que estoy odiando. Mm. Es decir, si el cuerpo de Moria Kazan a mí no me gustara, no es el caso, pero yo, como sí. este ejemplo, el discurso de... algo que no me gusta puede ser, ay, bueno, no sé, no me agrada, bueno, y sigo con mi vida, ¿no? Sí. Digamos, suponete. Sí. El discurso de odio tiene que plantear que eso no se puede ver, que eso tiene que exterminarse. El discurso de odio tiene esa característica puntual. Ah. Si pensás de esta manera, hay que, hay que exterminarte o deberías morirte o deberías... Desaparecer, parte, claro. O deberías desaparecer uh -huh. o de alguna... O, bueno, gestos gestos violentos como uh -huh. los que se pueden se pueden ver en este personaje de Alfa. Eh, digamos, en general tienen que ver con eso. Después, por supuesto que insultos hay de todos lados, no los vi sí, yo, pero igual trata, no, ¿no? Es, no es ingenuo todo lo que sucede, porque tiene que ver con una construcción cultural. Sí. Desde que somos chicas, yo me acuerdo que te decían, a las mujeres los 40 te tenés, tenés que tapar los brazos. ¿Por qué te tiene que estar por los brazos? Sí, Era sí, como, había algo, no, brazo. había algo que tenía que ver con el físico, con el envejecer y con la gordura y con no mostrar. Entonces, esa construcción cultural fue lo que hizo tanto daño en tantas, en tantas de millones, no décadas, millones de años. Totalmente de acuerdo y además... Eh... Los medios, eh, en general, digamos, y durante prácticamente casi toda la historia, fueron construyendo modelos aspiracionales. Sí. ¿Qué es un modelo aspiracional? Yo veo algo la y aspiro. me gustaría hacer eso, me gustaría, desde una publicidad, este, sí. que puede ser de cualquier cosa, no necesariamente sí, sí, algo sí. vinculado al cuerpo, un producto de limpieza, digo, Este, uno aspira a hacer lo que está viendo. Entonces se venden modelos aspiracionales, ¿no? Si vos... Eh, ¿Querés este, sí. ser así exitosa? Bueno, tu cabello debe ser así, tu tu, tu nariz debería ser así, tu, tus piernas deberían tener este aspecto. Eso eso es un, un discurso que está oculto, ¿no? Detrás claro. de otras cosas que se venden. Y bueno, en eso empiezan a caer, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria este, o, o, o, o trastornos de la salud mental, como podría ser la ansiedad, que es lo que leí, digamos, que sí, es este el testimonio de Dani, claro, exacto. Eh, que es totalmente común que las personas con ansiedad en algún momento tengan algún trastorno en su alimentación, digo común en el sentido de que no es algo extraño, no es algo que uno diga, uy, qué sorpresa, este, alguien tiene ansiedad y a veces un, un día dice, no, como estoy muy ansiosa, la verdad que hoy no te no, cerró el sí, estómago. A mí, a mí me pasa algo con particularmente lo con, con lo que estábamos viendo en el informe, que, que es con situaciones puntuales que se viven en la casa de Gran Hermano y, sí. y, y puntualmente con Alfa, ¿no? Sí. Que, que la verdad que quizás... Hoy, como sabemos que eso está mal, tiene esta dimensión, porque cuando él habla de Ariel y, y habla del cuerpo, y opina del cuerpo, sí. y, y con una extremada gordofobia, eh, pero él no es que va al límite, porque no es que para o tiene alguna... que Dice, bueno, a ver, sabe que lo están filmando, va por más, ¿entendés? Porque no solamente es gordo, pingüino, sino que dice, bueno, ahora estamos, estamos viendo Animal Planet, es, es extremo. Es extremadamente violento, lo que a mí me pareció, digo, yo no sé si tiene que ver con esta conciencia que tenemos ahora, pero me pareció ese informe que hicieron puntualmente, que acá pasamos un fragmento. El que hicieron en Gran Hermano fue mucho más extento y me parece mucho más violento. Bueno, pero evidentemente a la producción de Gran Hermano también le sirve tener este personaje ahí adentro, digamos. Sí. También le sirve este, este, tener este, este rol ahí ocupando, el rol del, del varón. De, de edad media, eh, violentando, haciendo gestos con la mano, tiene mucha gestualidad, tiene una remera que dice seguridad, o sea, ya hay como una estética sí. en él eh, ¿Un bastante un particular. Sí. sí, sí, es el estereotipo de señor que probablemente le tengas que poner una perimetral, digo, mm. charlas cinco minutos y te o sea, tiras la pimienta. ¿eh? Estás ¿Cómo? juzgándolo por su aspecto físico, estás haciendo exactamente lo que... No, lo estoy juzgando por todo lo que acabamos de ver en los videos, no, pero además le físico. sumo otras cosas. Pero ¿no? hablaste del físico, de no. Alfa, de su aspecto acabas de hablar, de no cómo, digo, de cómo se viste, de cómo se viste. No es el que por su aspecto pondrías una perimetral igual de todas maneras al hablar no del la ropa, físico igual. o de la ropa estás sí. juzgando a alguien por cómo se viste no lo estoy jugando por, por los videos que acabamos de ver no sé, me sonó raro por eso, digo, pero no, es como no, es como de, de lo que estamos justamente hablando. Sí. Digamos, te, te, pero no, no, te, no te lo marco. Digo, todos podemos cometer errores de sí. juzgar a alguien por el físico, por cómo se viste. Sí. Digo, y lo malo está en andar señalando. Me parece que está bueno educar y hacer una bajada. De che, sí. ojo que esto está mal, pero sin señalar, porque todos podemos cometer el error. Y vos lo acabas tenemos de cometer que señalar, recién. Tenemos que señalar a Alfa porque estamos hablando de él. Y el informe es sobre Alfa. No me queda otra que señalar Alfa. Si no, proponeme otra persona y hablo de Pero otra ¿Pero Sol, persona. te parece que esto, sí. en, en definitiva, puede tener algo productivo como sociedad para que se genere este debate? Porque, ¿Qué cosa? ¿Que este personaje esté ¿Que acá? Que haya este tipo de personajes y que sean visibles. Pero esto, esto se, esto se vio durante. Esto, no es, esto para mí no es nuevo en la televisión. O sea, personajes eh, varones de edad media, digamos que... Que son violentos y golpean cosas y se muestran eh, abusando de otras personas. Y eh, no abusando, no me refiero a algo sexual. Digo, pero hoy la, lo estamos el marcando. El esa, esa esa legamento diferencia... se vio siempre durante la televisión. Pero tradición. la diferencia es que hoy lo estamos marcando. Y ah, estamos bueno, marcando sí. como algo malo. Cambiamos nosotros, digamos. Pero, pero en ese sentido sigue siendo igual, digamos, este programa digamos expone a este personaje. Otros personajes de, de, del reality por mucho menos los han expulsado. Y este, sí. este personaje podría tranquilamente ser expulsado también por violar a una serie de reglas vinculadas al hostigamiento. Sí. Sin embargo, se sigue dejando. Digo, bueno, me diga... ¿y en no el teatro hablas de estos esto? temas? ¿En el teatro que estás haciendo ahora? Sí, por supuesto. Picadilly, ¿no? Sí, sí, en el Picadilly. Hablamos de la construcción de los cuerpos, la construcción de los cuerpos hegemónicos, cómo son esos discursos, cómo podemos construir el deseo. Me parece que tiene que ver un poco con eso y que... Y que se construye desde ahí Es decir, coincido con esto que, que decía el compañero mm. eh, Que uno señala a otras personas eh, Lo cierto es que Alfa tiene como un estereotipo de Que, que no, lo, no lo rompe, la verdad que como que simplemente lo perpetúa no De claro. un varón hablando mal de otro varón eh, digamos señalando señalando eh, les, cosas sobre el aspecto físico, la verdad que es bastante violento, yo como persona gorda me siento bastante ofendida con, con los comentarios que dice el señor, incluso mm. tuvo comentarios homofóbicos, tuvo digamos y con las mujeres también haciendo sí, sí, comentarios sí, sí. ni sí. hablar, o sea, no, las chicas. hasta sí. ahora no tuvo nada para salvarlo, pero, eh, pero todos estos discursos eh, que se replican digamos sobre todo en redes sociales, tienen esa característica también de que en la calle quizás esta gente no, no te lo va a decir en la cara no te va a decir, sí, ay sí. tu cuerpo, tu panza, tu frente, tu nariz. Eh, las redes sociales tienen algo bastante particular, que es esta cosa de que se esconden, hay una cosa medio masiva sí, sí, sí. detrás. A Dani Lachepi le, le debe suceder que se le viene todo. la que Flor? Gente. Me encantaría poder invitarte otra vez